En este vídeo, vamos a ver cómo se puede obtener experimentalmente la impedancia, tanto lo que es el módulo como la fase, de un circuito RC como este de aquí. Un circuito RC que consiste en una resistencia y un condensador en serie, Cuando lo alimentamos con corriente alterna, con lo cual vamos a para lo cual vamos a utilizar este generador uh, de impulsos o de señales ¿eh? que nos va a generar una corriente alterna. Eh, como decía, cuando la alimentamos con una corriente alterna, el, la intensidad que recorre el circuito eh, sufre un desfase, um, que esta un desfase entre la señal de entrada, la tensión de entrada. Dada por el generador y la intensidad que recorre el circuito, hay un desfase temporal, un ángulo de, de desfase que podemos medir con el osciloscopio. Por otro lado, también la eh, intensidad pico-pico de, de la señal de corriente y el voltaje pico-pico de entrada están relacionados por el módulo de la impedancia. Entonces, ambos valores vamos a poder medirlos utilizando osciloscopio. Para ello lo primero que tenemos que hacer es montar el circuito siguiendo el esquema de, del guión y primero montaremos lo que es el circuito y después las señales del, que van a entrar en los distintos canales del osciloscopio. Siguiendo el circuito, por ejemplo, pues vamos del, del generador a la entrada de hay que respetar las tierras, entonces podemos montarlo en un sentido o en otro del circuito respetando las tierras, la tierra está marcada en negro en todas las conexiones y está marcada con el símbolo de tierra en el esquema, entonces de la parte de señal, no de la tierra, vamos al condensador, la corriente circularía por aquí, por ejemplo, en este sentido, pasa por el condensador, luego pasa por la resistencia, y vuelve a la tierra y este sería el circuito por otro lado vamos a medir con el osciloscopio dos señales como decía una que es la entrada del generador que irá al canal 1 y otra que será la, la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia que es proporcional a la intensidad, entonces nos va a dar una medida de la intensidad y esa irá al canal 2. Pues bien, entonces, eh, queremos la señal que sale del generador en el canal 1, conectamos, como decía antes, respetando la tierra, tierra con tierra, y Y aquí deberíamos ver ya la señal en el canal amarillo del generador. Una onda sinusoidal. Por último, conectamos a la otra, a la otra entrada del, del, del, del osciloscopio la resistencia. igual respetando las tierras, como este es el punto de tierra, conecto la tierra ahí y la otra señal aquí y obtengo en el canal azul una señal que es la diferencia de potencia entre la resistencia que es proporcional a la intensidad que recorre el circuito En primer lugar tenemos que fijar una frecuencia de la señal de entrada podemos controlarla con el generador de señales y ajustar a una frecuencia que nos interese por ejemplo 100 hercios hay distintos modelos pero todos suelen tener un control de la frecuencia y luego unos botones para cambiar de escala para seguir aumentando la frecuencia por ejemplo aquí llevamos al máximo de esta escala 197 y en la siguiente pues ya podemos ir a los miles de hercios okay. aquí podéis ver claramente las dos señales en amarillo la señal del generador en azul la señal de la eh, intensidad de corriente Bueno a la intensidad de corriente que circula por el circuito, es decir, la tensión entre las patas de la resistencia, y podéis observar el desfase temporal, que podemos medir para sacar la fase de la impedancia, y también la diferencia de eh, amplitud pico-pico eh, de las dos señales que tendremos que medir, para sacar el módulo de la impedancia. Además, es conveniente o hay que medir... Eh, también el periodo de las señales para obtener la frecuencia de modo similar al que se hace en la práctica 19A voy a enseñaros, hay tres maneras posibles de medir con estos osciloscopios digitales eh, podéis usar la que hayáis usado en la práctica 19A o la que os recomiende vuestro profesor yo os voy a enseñar a las tres eh, para que podáis elegir Una, la primera de ellas es, bueno, en cualquiera de los tres métodos es conveniente que uno ajuste la escala del canal que va a medir a la más grande posible, que la figura esté la más grande posible para tener la mayor uh, precisión es importante también para el desfase sobre todo que ambas señales estén centradas verticalmente en el cero que podéis hacer con el control de eh, la posición vertical o pulsando el botón, como sabéis. Bueno, no, yo os voy a enseñar a medir el desfase, por ejemplo, entre las dos señales, según el guión hay que medir el desfase de tiempo, el tiempo que corresponde a esta posición, la diferencia de tiempo entre esta posición, cuando el amarillo cruza hacia arriba, y esta otra posición, cuando el azul cruza también hacia arriba. Entonces, una posible manera es... Uh, Contar las divisiones de pantalla de uno a otro y sabiendo que tenemos aquí la escala de tiempo 2 milisegundos, un cuadrado grande corresponde a 2 milisegundos y luego tenemos divisiones pequeñas de un quinto de eso, contando las divisiones podemos obtener um, la diferencia de tiempos. Otra manera uh, es utilizar los cursores. Los cursores se utilizan con la tecla cursor, lógicamente y nos permite controlar estas dos líneas situarlas en las posiciones que queremos medir la, la diferencia de posiciones y la lectura nos da este delta x nos da directamente el valor en milisegundos entonces seleccionamos por ejemplo el tipo de medida tiempo si queremos medirla en el eje de tiempo o tensión si queremos medir en el eje de, vertical de tensiones voy a hacer el de tiempo el de tensiones sería igual con estos dos botones, cursor A y cursor B, podemos eh, seleccionar cuál queremos mover o mover los dos a la vez o solo el A por ejemplo el A es el blanco, si no recuerdo mal efectivamente, situamos por ejemplo el blanco aquí en este cruce y ahora seleccionamos el B y lo, lo situamos en el otro cruce Inmediatamente la lectura nos da el desfase, en este caso 2,32 milisegundos. La ventaja, otra ventaja del cursor, aparte de que es muy cómoda porque no hay que contar cuadritos, es que eh, nos permite evaluar un poco cuál es eh, el error que estamos cometiendo en esta medida. Uno podría pensar que el error está en la última cifra que nos da el aparato, pero bueno podemos ver que el cursor tiene pequeños saltos y el salto más pequeño en este caso ¿eh? queda son 8 milisegundos eh, no 0,08 milisegundos. Entonces yo recomendaría tomar eso como error porque es muy difícil distinguir si el corte está aquí, aquí, aquí o aquí. ¿no? Entonces esa, al menos tenemos una incertidumbre de esos 8 centésimas de milisegundo, la última manera de medir es utilizar la medida digital que nos, el aparato nos da directamente la medida, pero ah, esa es la más cómoda de todas. Pero tiene la desventaja de que es más difícil estimar la incertidumbre. De todas maneras, os la enseño ah, para que sepáis cómo se hace. Bueno, tenemos que poner. Si queremos medir uh, tensión o tiempo, vamos a hacer de nuevo la medida de tiempo. Primero voy a limpiar todas las uh, uh, valores que aparecen ahí. Um, doy tiempo y aquí tenemos que seleccionar qué es lo que queremos. Vamos hasta, la, uh, hasta estas medidas de atraso, atraso 1-2 o atraso 2-1. En la subida, en la bajada, etcétera. Vamos a poner atraso 1, 2, me da igual si sí, 1, 2 es lo que queremos, y ah, en la subida. ¿De acuerdo? Porque si no nos puede dar este atraso que está relacionado, pero no es el mismo que viene en la fórmula, que tenemos que utilizar en la fórmula. Entonces, utilizamos, a ver si lo selecciono bien, atraso 1, 2 en la subida. Y nos da... a.. Ah, una medida aquí directamente que, bueno, eh, me he equivocado, pero así aprendéis, eh, está bien porque uno se da cuenta, veis, no tiene nada que ver este número con este de aquí, así que debemos de haber seleccionado algo más. Vamos a intentar eh, el otro tipo de atraso para ver cuál es el, el correcto. Bien, ahí lo tenéis, este es el que corresponde con, con este, 2,24 milisegundos, que además tiene sentido porque la escala de tiempo ya nos está diciendo que aproximadamente son uh, 2 milisegundos, ¿vale? Porque es, es algo más de un, un cuadrado de la división de pantalla. Con lo cual, con eso podéis descartar este número y decidir que ese es el correcto, ¿de acuerdo? Sobre la incertidumbre de la medida automática, bueno, pues eh, la, ahí la habéis visto, eh, aunque nos da tres decimales, pues eh, cuando hay una pequeña oscilación el único que se mueve es el, el, el segundo decimal, y además se mueve en unidades de, de en cuatro unidades, así que más bien la incertidumbre sería esa y no 0,001 milisegundos. Otra manera de estimarlo es eh, mover ligeramente, lo menos que se pueda, eh, la frecuencia del generador de frecuencias, por ejemplo, o el, para que cambie un poco esa medida de desfase y ver cuándo obtenemos cuál es la diferencia más pequeña que obtenemos. Ahí lo habéis visto, bueno, vuelve a ser entre 4 y 6 centésimas entonces por ahí estaría la incertidumbre real de esta medida automática y no en la última cifra que enseño eh, para concluir recordad que tenéis que hacer las medidas que tenéis que hacer según la hoja de datos son el periodo de la señal de cualquiera de las dos es el mismo el voltaje del generador de pico a, a pico el voltaje en la resistencia de pico a pico y el desfase temporal entre estos dos puntos.